Es la neta. Grinch. ¿Qué demonios fue eso? Que ay, lo amo mucho. Espérate, güey. ¿Aquí rosa? ¿Qué? ¿Qué? Es la neta. Grinch. ¿Qué demonios fue eso? Que ay, lo amo mucho. Espérate, güey. ¿Aquí está rosa? Es la neta. Ah, ¡Cringe! ¡Ay, lo amo mucho! Espérate, güey ¿Y esta rosa? ¿Qué onda, gente? Nos encontramos nuevamente Para desatar una ola de malas actuaciones efectos especiales baratos Y sobre todo, milagro ¿Qué? ¡Ay, me encanta! ¿Qué? Ponte a jugar LOL o algo ¡Galace! ¡Galace! ¿Alace? <risa> ah. estúpido celular! ¿Qué? ¡Ay, me encanta! ¿Qué? a jugar lolo o algo, que la hace, celular, ¿Qué? ¿Qué es la neta, ¿Qué que demonios fue eso, que, ay lo amo mucho, espérate wey, ¿Qué? y esta rosa, que, ¿Qué? ¿Qué es la neta, ¿Qué que demonios fue eso, que, ay lo amo mucho, Mírate, güey. y esta rosa, que, ¿Qué? Güey, ¿y está rosa?